Hola gente de Youtube, aquí Flake comentando. Hoy les traigo un tutorial de cómo ganar las elecciones fácilmente sin saber política. Caca.